Caso de corazón a corazón, sobre Numerología sin Frontera y este servidor, José Gregorio Agüero, nuestro encuentro espiritual mensual en nuestra décima quinta edición Perú 2021. Hoy me siento muy agradado con todos los anfitriones de Perú, con todos los, los ponentes que tenemos, esa gran tribu, esa gran familia que hemos formado durante 15 eventos y continuamos el mes que viene con Estados Unidos 2021. 21, pero hoy estamos acá compartiendo. Y quiero dar la bienvenida a una persona que es anfitriona de Perú, que está con nosotros compartiendo en este momento. Pamela, feliz tarde, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí con ustedes. Primero quiero felicitarte, José, profesor José Gregorio Agüero, por haberme invitado a participar de este encuentro espiritual iberoamericano, iberoamericano para poder hablar un poquito sobre la aromaterapia desde la cosmovisión andina porque sí efectivamente pues todos tenemos un, una idea de la aromaterapia occidental así de que ahora encantada de poder participar y darle un poco de mi conocimiento de mis estudios y mis investigaciones a toda tu gente Maravilloso, Pamela. Quiero darte la bienvenida al encuentro espiritual iberoamericano Perú 2020 a ti y también a la persona que te acompaña, como Luis Maribí, Mari, Mari Alcántara que está allí apoyándote, porque este es un equipo de trabajo y ha sido necesario hacer todo uniéndonos. Y eh, Pamela Ruiz es directora fundadora del grupo Esencias y Aromas y su ponencia tiene que ver con la aromaterapia andina en la conmovisión como visión andina. Bueno, de esta manera entonces ya dejo los micrófonos, dejo entonces el escenario del de Encuentro Espiritual Iberoamericano Perú ya en tus manos para seguir avanzando. Te envío un abrazo, Pamela. Muy amable, gracias. Bueno, primero quiero empezar dándole las gracias, como ya hice hace un rato al profesor José Gregorio Agüero, a las personas que ya se están comenzando a unir a esta, eh, a esta reunión, eh, como es Antonieta Correa, a Amiluska Albulú, muchísimas gracias por sus saludos. Bueno, eh, yo he traído una presentación PowerPoint y efectivamente eh, Mari Alcántara, que es mi mano derecha, a quien estoy muy agradecida también, pues me va a tener la gentileza de poderme apoyar hoy día con las presentaciones. Bueno, efectivamente, un poco lo que les decía al principio, la aromaterapia normalmente eh, ha nacido con el hombre. Siempre ha estado presente en, en todas las culturas porque de una u otra manera eh, le pertenece al mundo. Eh, si sí es cierto que la, el término de aromaterapia fue acuñado por un francés en, y occidentalmente se podría decir que nació en Francia, pues como les decía, pertenece al mundo. Y yo comencé a investigar, eh, Si sí, bien, yo comencé estudiando la aromaterapia occidental y después comencé a descubrir la aromaterapia en cómo se iban usando tanto en la medicina ayurvédica o en la medicina china. Pues hace más de cinco años, por favor, si pudieran pasar la siguiente eh, diapositiva, encontré que también podíamos encontrar aquí en la cosmovisión andina que también se había estado utilizando la aromaterapia. Pero antes de comenzar, yo quería decirles y contarles con mucho orgullo de que el Perú es una de las siete culturas o civilizaciones originarias junto con Egipto, Mesopotamia, India, China, Grecia y la Maya. Entonces, como cultura que somos, también tenemos una cosmovisión y esa cosmovisión nos lleva, por favor, la siguiente, a decir que también hemos tenido nuestra propia aromaterapia. Eh, pero antes de poder ingresar a poder conversar un poco del de mundo de la aromaterapia, para mí es importante tener algunos conocimientos para todos ustedes que a lo mejor recién están ingresando a conocer un poco de la cosmovisión andina, ¿cuál es esa, esa manera, ese enfoque que los andinos tienen? Porque es interesante para poder entender su medicina, que para ellos todo va de la mano, tanto que nosotros vamos a encontrar dentro de su cosmovisión arte, espiritualidad y medicina. Y que Normalmente lo van a ir trabajando en dualidad, la medicina con el misticismo. ¿A qué me refiero? De que siempre la medicina va a estar de la mano con la divinidad. Si Dios quiere, entonces la persona se va a curar, mejor dicho. En otras palabras, lo natural con lo sobrenatural. No es que haya un mundo separado del otro, todo es la continuación la espiritualidad y el poder, porque a medida que uno va teniendo más conexión con la divinidad, pues vamos teniendo más poder. Entonces es ahí donde también hay que comenzar a retomar la humildad y el control para no, no pensar que nosotros podemos convertirnos en dioses. La siguiente, por favor. Fíjense que dentro de la cosmovisión andina, nosotros vamos a encontrar tres puntos fundamentales. La energía viviente del cosmos, que significa que todo en el cosmos tiene vida. El poder de la intención, que lo vamos a ir desarrollando a medida que nosotros vamos a ir teniendo más conexión con la divinidad. Esa conversación con Dios. Y por supuesto, el desarrollo de la espiritualidad humana que al final es el objetivo el objetivo de cada uno de nosotros es ser eh, tener más conciencia divina eh, realmente desarrollar nuestra espiritualidad y fíjense cuando yo hace cinco años eh, regresé de un congreso en Estados Unidos cuando me encontré con algunas personas que hablaban sobre la aromaterapia chamánica. Y yo decía, pero eh, también debe haber una aromaterapia andina. Entonces, regresé al Perú con muchas ganas de comenzar a investigar. En ese momento me reuní con un gran amigo, también maestro, Alberto Pérez Verano. Y, y juntos dijimos, oye, pero hay que buscar a la mejor ¿Quién es la persona que puede comenzar a guiarnos en este mundo de, de la aromaterapia andina, precisamente? Y me fui a un, a un evento, a un encuentro, que justo estaba Manuel Seminario. Manuel Seminario ha estado a la una de la tarde dando una conferencia. Y yo le digo, oye Manuel, dime, ¿Quién es la mejor? ¿Quién es la persona con la que podemos estudiar aromaterapia andina? y me dijo ahí está es Irma por supuesto y yo ya la conocía a la maestra Irma Morales por eventos anteriores que habíamos coincidido pero cómo es no cuando tú eh, tal vez eh, no te enfocas en algo no lo no, no te das cuenta de todas las alternativas que las tienes recién en el momento que tú dices quiero tal cosa el universo te lo envía y te dice quieres tal cosa quieres tal ahí está entonces y me puso a Irma. Entonces, cuando yo me acerqué donde Irma y le Irma, tú eres aquí que estoy buscando, que como digo, ya nos conocíamos, pero no había tenido ese enfoque. Entonces, yo le dije, Irma, eh, quiero estudiar al lina. Y ella, eh, Irma Morales, la maestra Irma Morales, ella. Eh, estuvo inaugurando el evento hoy día, la pude ver entre tiempo porque estaba en, en cursos, y lo que me dijo Irma me cambió la vida, porque ella me dijo, para poder entender cómo aplicamos la aromaterapia en los Andes, es primero entender nuestra cosmovisión, porque si no sería como cocinar sin tener los alimentos. Entonces, con ella, de la mano, comenzó a guiarme a, en este mundo de la cosmovisión andina y de verdad pude entender muchas cosas de las cuales eh, aún cuando yo había estudiado otras cosmovisiones, otros enfoques, sí, solamente con la cosmovisión andina lo pude entender. Así que primero mis respetos al linaje Quispe, que realmente es de la familia de Irma Morales, maestra. Y amiga, con mucho honor y orgullo. Por favor, la siguiente. Hablábamos nosotros del cosmos viviente, de que realmente toda la realidad que nosotros tenemos, todo lo que nos rodea, por favor, sigue nomás, Marita. El siguiente. Sí, sí, ahí nomás quédate. Gracias, ahí quédate. Mire, todo lo que nosotros nos reúne alrededor, todo lo que nosotros tenemos alrededor que es el cosmos. Todo tiene vida. En, en quechua se le, yo, se le llama causa y pacha. Y realmente nosotros vamos a ente, encontrar que vamos a ir teniendo lazos energéticos y lo vamos a ir creando con todo, con la luna, con las estrellas, con los animales, con, con las plantas, con las otras personas y por supuesto hasta nuestra casa todo comienza a tener vida y todos nosotros vamos a ir creando lazos energéticos pero no solamente es esta primera parte entender que todo el cosmos tiene vida, sino también que nosotros a medida que vayamos teniendo mayor conexión vayamos entendiendo que existen esos lazos energéticos por supuesto que vamos a poder comenzar a desarrollar la intención a ver nosotros tenemos tres partes, el espíritu se divide en tres partes, la parte subconsciente, la consciente y el superconsciente. En el subconsciente o inconsciente, como le llaman algunas personas, eso está todo en nuestros traumas, nuestra historia, nuestras vivencias, nuestros miedos. Luego, en el consciente, que es lo que nosotros estamos viviendo actualmente, es nuestra vida actual, y el superconsciente, que vendría a ser realmente nuestra conexión con la divinidad. Y eso es lo que normalmente es la conversación que tenemos. Es como yo lo identifico. Tal vez cada uno lo puede identificar de diferentes maneras. Yo, a través de la meditación, a través de mis plantas, de la conexión con mis plantas, a través de la oración con Dios, yo converso con Él. Pero la manera como Él me responde a mí es por medio de la intuición. Entonces, eh, y de pronto... Pasa de que nosotros podemos estar eh, en algún lugar y nos llega una, infor una información que sabemos que no viene de nosotros, que viene de hecho de la divinidad y que nos va guiando a las cosas que nosotros vayamos haciendo. Eso es la intuición. Y yo siempre les digo a todos, oye, llévese por la intuición, porque ya cuando nosotros comenzamos a pensar, a tener razonamiento, ya comienza a salir nuestros miedos. Y muchas veces, cuando puede ser que lo comentamos con una, una persona amiga, puede también esa persona decirnos sus miedos a nosotros y al final no terminamos haciendo eso, esos mensajes que nos estaban enviando. Entonces, como que hay que también tener cuidado de las cosas que decimos, de nuestros secretos, de nuestros anhelos, a quién se lo vamos diciendo. Porque no es porque solamente la energía se disipe, Sino que si hay una persona que tal vez no con maldad, pero sí sus miedos no los pueden pasar a nosotros. Bueno, de ese tema yo creo que hay mucho por conversar. Bueno, pero aparte de la intuición está la intención. Entonces, como yo les decía, a medida que nosotros nos vamos conectando más y más y más con las personas o más con cada uno de los elementos, por supuesto que vamos a comenzar a crear intención. Esa intención es lo que nosotros podemos lograr. A veces hay personas que dicen, ah, eh, la ley de la atracción, eh, mira, manda toda tu energía a todas aquellas cosas que tú deseas. Es lo que se llama mover la energía. Pero ese mover la energía, ¿ok? No solamente se va a quedar en decir, ah, yo quiero eh, comprarme un auto y voy a manejar toda mi energía y toda mi concentración en ir a comprarme el auto. También con este movimiento de energía, nosotros podemos eh, mover la información y sobre todo la sanación. Todo esto, yo sé que algunas personas lo pueden llamar magia, pero realmente para los andinos, nosotros lo podríamos llamar como la conexión chamánica. Y el último punto, que también es muy interesante eh, de, del enfoque de, de la cosmovisión andina, es ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es nuestra tarea de cada uno de nosotros de estar aquí en la tierra? Y esa misión es germinar nuestra semilla interior. Esta semilla interior que en Quechua se le llama Inca Mujo. Y que solamente tenemos un objetivo, convertirnos en un Inca. Ojo, que el Inca, si no solamente es la persona que estaba a cargo del imperio en su momento, sino también el Inca, se le considera como el iluminado, como otras culturas, puede ser como Jesús, como Buda, un, es, es el ejemplo a donde nosotros queremos llegar, a eso me refiero con el iluminado, entonces todos, la, la, el objetivo de nosotros nuestra tarea es llegar a tener otros eh, estados de conciencia más elevados hasta llegar a poder tener el camino de, del ejemplo del iluminado, en este caso del Inca. Entonces, es interesante también cómo cada uno comienza a buscar el bienestar de la totalidad. Fíjense, el enfoque de decir, si yo estoy sano, mi familia está sana, mi sociedad está sana, entonces el país estará sano. Y el mundo estará sano. Entonces, para poder estar sanos, tengo que comenzar por mí mismo. Yo estar en equilibrio, yo estar en armonía, yo estar en balance. Fíjense, hay un libro muy interesante que se llama El libro de la, de la, la atracción, ¿no? Entonces, eh, yo la pensaba si realmente ese es el gran secreto, la atracción. Pero yo pienso, que realmente el gran secreto es estar en equilibrio y en armonía. Porque si nosotros podemos lograr estar sanos, y no solamente sanos a nivel físico, estoy hablando de sanos a nivel mental, a nivel emocional, a nivel energético, a nivel espiritual. Porque, ¿cuántas veces nosotros queremos llegar a la esquina y no llegamos? yo escuchaba a la anterior presentadora y hablaba del éxito. Claro, el éxito es un tema, como ella decía, que se basa en la felicidad de cada uno y cada uno tiene su propia escala. O sea, lo que para ti es el éxito, tal vez para otra persona tiene otro enfoque del éxito. Pero yo también pienso de que a la vez nosotros no solamente buscamos el éxito a cada uno, cada uno en su escala, sino buscamos el éxito, buscamos la prosperidad, buscamos la fama o buscamos también el bienestar o la sanación. Entonces, cuando nosotros eh, no, por ejemplo, queremos llegar a la esquina y simplemente, ay, mira, mejor me meto a comprar en la tienda o me voy eh, y me, no sé, me resbalo y me caigo o simplemente siempre estoy buscando excusas para no llegar a la esquina, ¿ok? Es porque yo misma me estoy auto bloqueando yo misma me estoy poniendo pares en el camino para no llegar a la esquina y eso tiene que ver, que ver mucho con nuestro subconsciente en ese subconsciente o inconsciente dependiendo de las escuelas que es donde están todos nuestros miedos todas nuestras nuestros traumas y yo siempre digo no podemos tener dos dioses o tú tienes el dios de la fe o tienes el dios del miedo no es de que ah mira de los dos no porque uno es contraparte del otro. Si tú paras con el miedo, entonces no tienes fe. Entonces comienza a dar la vuelta. Comienza a retirar todos esos miedos, todos a cambiar todo, esa, todo ese tema del inconsciente para poder vivir en una mayor conciencia real en este mundo, en este, en el ahora, en el hoy. Porque a veces estamos más pensando en el ayer, en lo que hice, en cómo lo hice, por qué lo hice, qué, qué tonta que lo hice. Perfecto. Yo puedo agradecer al pasado si, si me porté así de haber sido por alguna situación, porque era ese momento, porque era en mi madurez. A lo mejor empezar a perdonarnos nosotros mismos. Ok, me perdono. Porque yo me estoy haciendo mal, porque yo estoy, sigo y sigo pensando en el pasado. Y, y lo único que me hace es crear tristeza, angustia, o, o más que todo, eh, arrepentimiento o culpabilidad. Y uno de los temas más terribles que uno puede tener es la culpabilidad o el sufrimiento. Esa culpabilidad que se te pega como un moco y no puedes salir. Entonces el, el equilibrio, la armonía, es lo primero que deberían estar buscando. Vivir el hoy, el ahora, y tampoco no preocuparse por el futuro. Porque el futuro, fíjense, la providencia divina es tan grande que ahí también va parte de la fe. ¿Ok? Bueno, y hay otro tema que quería conversarle con ustedes, que esa conexión... Que yo les estoy comentando, esa conexión con el cosmo viviente, eso que nosotros llamamos el causa, causa pacha, para poder llegar a unirse con este Incamuju, con nuestra semilla interior, ahí va a comenzar ese proceso de germinación. A veces, si tú no sabes cómo poder llegar a tu Incamuju, abrázate, abraza tu corazón, abrázate tu ser interior y pregúntate, ¿cómo te sientes hoy? ¿Qué quieres hoy? ¿Quieres que te abrace? ¿Qué ¿Necesito perdón? Realmente no se pueden imaginar a veces cuánta, cuánto nosotros sufrimos por cosas que a lo mejor no valen la pena. Y si valen la pena sufrir, bueno, cada uno puede tener su propia escala, pero aún así podemos perdonarnos. Perdonarme yo a mí misma por todo el autosufrimiento que estoy ocasionándome. Entonces, en las mañanas, cuando ustedes se levanten, ¿cómo está mi encamujo? ¿Cómo puedo yo hoy día abrazarte más? La siguiente, por favor, Marita. Vamos a hablar un poquito de la anatomía energética, porque esto fue algo que a mí realmente me me apasionó y lo estoy diciendo así con todas sus letras porque porque claro uno comienza a estudiar y siempre ver el occidente como ejemplo aparte de que fíjense de que eh, no he tenido no había tenido ninguna conexión para estudiar la cosmovisión andina anteriormente entonces todo siempre mi visión y yo creo que muchos puede pasar de que ves otras culturas. Y eso me pasó a mí. Entonces, yo estaba enamorada de la anatomía energética ayurvédica, donde hablan de los chakras, los centros energéticos, el aura, y etcétera de cosas. Entonces, imagínense mi gran sorpresa cuando comienzo a descubrir que dentro de la cosmovisión andiana había su propia anatomía energética. Sí, y aquí se las presento. Fíjense, la burbuja energética que es lo que, bueno, podría llamarse Laura, para el, el, los Andes se llama el popo. Sí, pueden ir comenzando a escribir estas palabras que son tan bellas porque el quechua me parece algo precioso. Yo ahora en la mañana le escuchaba Mónica Orozco cómo habla tan lindo el quechua y realmente pues es un canto, ¿no? Entonces, fíjense, la burbuja energética donde estamos nosotros se llama el popo. El interior de la burbuja es el guasi. Luego, esta, eh, esta línea que va como paralela a la columna vertebral, ¿okay? es el curcu, es lo que va a unir el Hanan Pacha, que es el mundo el, de la divinidad, con el, eh, con la Pachamama. Y es en este curcu donde se van a encontrar los centros energéticos. Y fíjense que también existen centros energéticos dentro de la cosmovisión andina que se llaman ñaguis. Bueno, hoy día no voy a hablar mucho de, de, de la, no, no es mi idea dar una clase entera de anatomía energética, solamente algunos principios que son los más importantes para poder entender cómo se maneja luego la aromaterapia andina, que es lo que vamos a ver en la segunda parte. Y luego, pues los lazos energéticos que vamos a ir creando con cada uno de las otras personas. Y no solamente con las personas como hemos visto antes, sino también con los elementos, con los animales, con las plantas, con las casas. Yo realmente, cada vez que llego a un sitio nuevo, lo primero que hago es llenar todo mi... mi, mi hacer una empatía energética con, con el sitio nuevo donde voy a estar. Para irnos en, entendiéndonos mutuamente. Fíjese y, eh, y también yo lo escuchaba Mónica, ahora más temprano, cuando ella, ella hablaba de la jucha, ¿no? Y la jucha es eso. Es cuando, por ejemplo, nosotros por X momen, por alguna razón no fluimos la energía. Entonces se crea energía pesada. Esa energía pesada es lo que se llama la jucha, que es lo que nosotros vamos a ir tratando de sanar. Okay. nuevamente la sanación no solamente es física o es o mental o emocional muchas veces es espiritual. Okay, por favor la siguiente esta jucha que es como algo que se va poniendo alrededor del popo. Okay, y es que es energía pesada. Nosotros le vamos a ir creando en varias situaciones. Por ejemplo, cuando retenemos un dolor del pasado y no lo soltamos. Terminé con mi novio hace 10 años, pero sigue el dolor allí. Entonces, estamos creando jucha. No compartimos el conocimiento, no compartimos la abundancia. Y aquí es un tema tan interesante, el diezmo. Nosotros podemos dar una parte que realmente el universo lo va a... a a reconocer y nos va a seguir dando. ¿Qué hacemos nosotros acaparando, acaparando, acaparando? Dejemos que fluya también el dinero. Eh, creo o practico el poder solamente para mí. ¿Se acuerdan cuando yo les decía al principio que a medida que vamos a tener más este, conexión espiritual, mayor eh, conexión con la divinidad, mayor intuición, mayor poder de intención, pues vamos a tener más poder. Yo creo que todos los sanadores energéticos que me están escuchando en este momento me van a entender lo que les estoy diciendo. Eso te crea poder. Entonces, ese poder, nosotros también deberíamos, ese poder es para ponerlo al servicio de las demás personas. Y si no, también de una otra manera estamos creando, Jucha. Cuando no me creo digno de ser amado, aunque siempre hay que comenzar amándose uno, para poder amarse a los otros. Me comentaba en la maestra Irma Morales de que muchas veces se recomendaba en la, en la cosmovisión andina que las mismas personas se olieran. De que olieran y nuevamente comen, hacer una conexión con su propio olor corporal hacía amarse, comenzar a amarse uno mismo. En especial, por ejemplo, cuando las niñas estaban con bulimia, o que era un poco eh, en, con anorexia. Entonces, estos casos de un olor corporal podía conectarse nuevamente consigo mismo y con su propio amor. Cuando siento miedo, esos miedos, traumas de nuestras historias que tenemos guardados en nuestro inconsciente, ¿qué es lo que nos bloquea? Como les decía hace un rato, a veces nos puede llegar la gran idea, pero sin embargo, y decimos sí, Perfecto. Sí, esto puede salir, pero de pronto cuando comenzamos a pensarlo, ya comienzan a salir los miedos y comienzan no, mejor no lo hagas, ¿no? Y al final no terminamos haciendo nada. O porque no me entrego a experiencias nuevas. Y eso, miren, que esto ha pasado, eh, eh, siempre pasa, pero yo lo he visto más ahora con la pandemia. Cuando salió la pandemia, y seguro que ustedes lo pueden un poco ver reflejado con algunos familiares o con algunas personas cercanas. Eh, en el Instituto de Aromaterapia, nosotros tenemos, eh, damos cursos ahí de aromaterapia, jabones, perfumes. Eh, fíjense de que hubieron muchos alumnos que no quisieron continuar porque no querían entrar al mundo virtual. Profesores no querían este, lanzarse a ser parte de un Zoom o de, estas, este, de todas estas herramientas tecnológicas. Y realmente era no entregarse a esas experiencias nuevas. Claro, fue un shock emocional. Ahora ya con el tiempo y por obligación, creo que la mayoría hemos terminado participando de esto. Pero todas estas situaciones crean jucha, crean la energía pesada y por supuesto que esta energía pesada, pues, de, termina teniendo un impacto directo sobre el popo y también sobre el cuerpo físico, que lo va a terminar somatizando, lo que va a hacer la enfermedad. ¿Okay? Gracias. Bueno, y fíjate aquí yo eh, soy ingeniero, soy ingeniero industrial, entonces yo mi mente la tengo que trabajar de una manera lógica. Entonces yo traté de dividir ya la aromaterapia andina, en cómo lo podíamos ir trabajando junto con los elementos y lo dividí en este, en este cuadro que ustedes lo tienen ahora. Donde si bien cada elemento pertenece a una manera de trabajarlo, a la vez todos los elementos están presentes. Por ejemplo, en el baño. Cuando nosotros hacemos baños de, de, con plantas, así como lo están viendo en las fotos, y ahí estamos utilizando más el elemento agua cuando utilizamos los perfumes las plantas como también como herramientas de conexión vamos en las ofrendas vamos a utilizar el elemento tierra los masajes y los perfumes porque el perfume se va en el aire estaríamos trabajando el elemento aire y el saúmerio ok al saumar la casa o saumar las oficinas o para algún ritual que queramos hacer, pues estaríamos utilizando el elemento fuego. Cada uno de estos elementos es el principal, pero de hecho también están los otros elementos. ¿Okay? Ahora sí, Marita, si fueras tan amable. ¿Cómo trabaja la aromaterapia andina? Nosotros vamos a trabajar más con el elemento aire. ¿Cómo trabaja la aromaterapia andina? Tanto en los masajes como en los perfumes. ¿Ok? Ay, ¿cómo hago? Ya. Entonces, eh, primero, la conexión con los aromas, y voy a tratar de explicarlo un poquito: la conexión con los aromas se da por medio del soplo. Eh, ustedes deben haber visto cómo eh, muchas veces eh, nosotros le llamamos quinto. Cuando nos presentan tres hojitas de coca y por medio del soplo estamos comenzando a hacer una unión. Sí, esa unión es entre el espíritu de la planta y mi espíritu que nos vamos uniendo. En este caso también nos podemos unir con las plantas con las que vayamos a trabajar o con los aceites esenciales, ¿okay? con el aroma. Nos respiramos y nos unimos. Este aroma va a ser como un portal en Quechua el portal se le llama Chacana hace un puente y ese puente eh, va a ir para dos lados. Uno puede ir para el Hanan Pacha que vendría a ser el mundo de la divinidad que es, es la, para lo que podríamos decir como la parte sobrenatural ¿okay? se va a ir a la conexión de la divinidad y por Aini va a darnos una respuesta y va a ser una manifestación. O sea, si sí se va a dar tu deseo o no se va a dar tu deseo. Y por el otro lado, cuando nosotros hablamos de lujo pacha, es cuando nosotros estamos hablando con ese mundo interior de nosotros, cuando queremos hacer una interiorización de querer saber cómo nosotros estamos. Entonces, son maneras de cómo nosotros podemos ir trabajando, en este caso, la aromaterapia. La siguiente, por favor. Sí. Entonces, nosotros vamos a encontrar dentro de la cosmovisión andina que eh, la enfermedad se puede dar por tres situaciones. Uno, cuando hay una enfermedad del cuerpo, o sea, algo que puede ser físico, pero también cuando existen malas energías que te pueden enviar otras personas, celos, ¿eh? envidias. Yo muchas veces lo llamo la manipulación, porque cuando hay alguien... Eh, y eso se ve, ¿no? Cuando hay personas de que tienen mucha influencia en otras es la parte energética y esto significa de que eh, energéticamente pueden comenzar a dominarte o también pueden ser personas tóxicas, como, como quieras llamarlo. Y luego tenemos el mal viento que es algo increíble. Son costumbres andinas que se van dando. La siguiente, por favor. Fíjense, el, el Perú es un país con una biodiversidad de plantas medicinales que nosotros las vamos a ir usando en la medicina tradicional, pero que estas van a datar, o sea, desde tanto de desde la cultura inca o podríamos decir desde mucho antes. Pero sus conocimientos van a seguir siendo aplicados hasta la fecha. Entonces, es una enseñanza realmente que ha ido de familia en familia y en cada pueblo indígena. Existen varios estudios etnobotánicos de, de las plantas andinas, ¿okay? y de hecho, pues falta mucho, mucho por investigar. A mí, eh, lo que a mí me interesa dentro de la comunidad andina muchas veces es ese enfoque de las plantas, cómo le van atribuyendo propiedades energéticas, propiedades místicas, propiedades mágicas. A mí me impresiona mucho cuando. Eh, puedo participar de algún congreso más científico de aromaterapia y de pronto me reúno con estudiosos, investigadores, científicos eh, y me va, y van dando todas las características, beneficios, principios activos de los aceites esenciales y de pronto me voy con una abuela o con un abuelo de la de andina y yo le pregunto cuáles son esos principios, beneficios de los aceites esenciales y ellos me dicen lo mismo. Entonces yo me pregunto cómo una persona eh, que tal vez eh, quechua, que no habla español, te puede dar el mismo conocimiento que tiene un científico que se ha demorado años en estudiarlos en un laboratorio. Entonces yo le pregunto a la abuela, le pregunto, mami, ¿y tú cómo lo sabes? Y es ahí cuando te dice porque el espíritu de la planta me ha hablado. Así que eso es un poco lo que yo les voy a contactar, conectar hoy día con ustedes con cada uno de los aceites esenciales que les voy a ir hablando. Hay aceites esenciales que nosotros vamos a encontrar que son andinos, o sea, andinos son naturales de acá, pero hay otros que son andinizados, los andinizados, como, eh, o sea, que son plantas que trajeron de otras tierras para el Perú, para esta zona, y nosotros con mucho amor las recibimos. Imagínense, a mí me cuentan las abuelas como después de tantos meses de cruzar el Pacífico y llegar hasta acá las plantitas, ya todas así casi secas, muertas, solamente el amor, la manera como los iban criando la tierra, pues los hacían revivir. Entonces, y muchas veces estos aromas andin, andinizados, estas plantas andinizadas, pues han sido de una otra manera, eh, con esta tierra eh, han comenzado a tener nutrientes o aromas totalmente distintos. Entonces, quiero hablarles primero de el palo santo. Eh, fíjense, el palo no voy a entrar mucho a en las familias, ok, pero mírense, el, el palo santo eh, es una planta sagrada. Okay. Porque durante todos los rituales, ese fuego de, las, de sus maderas va a permitir esa conexión eh, para que se puedan comunicar con la divinidad y con los tres mundos, el pacha el Caipacha y el Ujupacha. Y cada uno de los participantes pueden llegar, que están alrededor de estos rituales del Palo Santo, pueden llegar a tener estados de conciencias elevados. El aroma de sus ramas aleja todas las enfermedades, pero también cubre el llanto de la pena de amor. Cuando uno sauma con estas maderas, pues solamente puedes agarrar de una u otra manera si gustas, retirarte la ropa, quedarte tal vez solamente con ropa interior y ponerte estas telas alrededor de tu cuello. Y ese humo va a poder retirar todas aquellas malas energías que puedas tener. Hay personas que le llaman al Palo Santo la aterrizadora porque su aroma puede ayudar a enraizar esas ideas, esos sueños. Evita que la mente muchas veces comience a divagar y te va a ayudar a que tú puedas seguir tu intención. Te puede aliviar la ansiedad, las jaquecas, eh, cuando tienes fatiga, o cuando comienzas a sentir que el corazón se te comienza a acelerar. Si tú te envuelves en el espíritu del palo santo, puede ayudarte a retirar todos esos lazos energéticos que uno debe soltar. ¿Y sabes qué? Te protege de la envidia, te retira todos los pensamientos negativos, te da calma, bienestar emocional, retira toda la energía negativa o la mala sombra que puede haber en una casa. Así que tú puedes preparar un ungüento y con este ungüento de Palo Santo puedes calmar todos los dolores reumáticos, artísticos y a las mujeres les puede dar tranquilidad cuando comenzamos con la etapa de la menopausia. Así que cuando eh, nosotros podemos unir a este palo santo otras resinas como la incienso, o la mirra, que son traídas de otros países. Pues es decir, estoy uniendo lo, el occidente con lo andino y estamos conversando entre culturas. Así podemos ir uniendo el espíritu para la sanación. La siguiente planta que voy a hablar es la del molle. A la muelle se le llama el guardaespaldas, porque siempre va a ahuyentar a todos tus enemigos, porque su espíritu barre todas las energías, todas las entidades densas, así como todos los lazos energéticos negativos. Esos lazos energéticos que muchas veces se te pueden pegotear en el campo energético, porque podemos tener malas relaciones, personas tóxicas a nosotros o algún mal amor que nos haya tocado. Así de que el molle siempre nos va a poder proteger de ese campo, del campo energético para luego, fíjense, poder cicatrizar todos los huecos energéticos que se haya podido cicatrizar. El aroma, por supuesto, que te va a ayudar a repeler los insectos y los mosquitos, pero los va a ahuyentar, no los va a matar. Y también, junto con la ruda, que es otra planta traída de culturas lejanas, pueden curar el susto. ¿Okay? Otra de las plantas que voy a hablar ahora es la muña. La muña es la señorita, porque por donde va siempre endulza con esas energías. Abre todos los caminos que uno quiera iniciar o cuando quiera empezar algo aclara la mente para tomar las decisiones y el buen discernimiento, en especial cuando nos sentimos ay, con esa necesidad de equilibrar el centro energético del tercer ojo, retirar todas esas vendas que no nos deja ver. Y también su esencia nos puede ayudar a calmar el dolor de cabeza por el mucho pensamiento, así que te refresca, te calma y sobre todo, que te ayuda a aterrizar las ideas el eucalipto el eucalipto es la chupa energía porque barre ok limpia despojan todas esas energías pesadas y hace un equipo perfecto con otra planta traída lejana que es el romero porque el eucalipto con el romero en todos los rituales pueden trabajar conjuntamente Recuerden que el romero es una planta celosa, un macho alfa y le gusta trabajar solo, pero siempre, como dice mi gran maestra Irma Morales, hay que, se puede casar en matrimonio a las plantas, hablarles, decirle eucalipto o romero, yo necesito que ustedes dos trabajen juntos para el bien de tal persona. Pero a la vez que el eucalipto va limpiando, también va abriendo los caminos. Y si al eucalipto lo acompañas con flores, entonces va a florecer la energía. El aroma del eucalipto es embriagador, estimulante totalmente. Y por eso que muchas veces también te pueden calmar las penas del amor. Así que una, un perfume donde tú puedas colocar un poquito de eucalipto, un poquito de romero y de salvia, te va a ayudar para las penas de amor. Dentro de, la, de las, eh, solamente estoy nombrando algunas porque quiero que conozcan el espíritu, de, ya de las plantas salinizadas está la salvia, que es una vieja sabia y que siempre te va a ayudar a despertar la sabiduría interior y la parte femenina, tanto del hombre como de la mujer. Dice que le pusieron salvia en nombre a Salve María, a la Virgen María, la madre de Jesús que para muchos es considerada la, Pachamán, la Pachamama. Así de que la salvia siempre te va a poder salvar de todo, por lo cual estés estancado, deprimido, triste, perdido. Y todo lo que tenga que ver con las penas de amor te va a poder cubrir, sobre todo que va a poder restaurar y florecer tu energía. Te va a limpiar, te va a despojar de toda esa energía pesada para abrir los caminos. Te protegerá en tu camino. Así que un buen saumerio que puedes hacer es una mezcla de romero, salvia y ajenjo. Algunos dolores musculares, reuma, artritis que puedas ir trabajando con algunos aceites de masajes y por supuesto, combatir virus, bacterias o fortalecer el sistema inmunotario. Y por último, les presento a la caléndula, la hechicera. Sí, ella es la hechicera porque su espíritu despierta las artes mágicas estimula la creatividad el sentido de la belleza el espíritu de la caléndula siempre nos va a acompañar en algún proyecto o relación y por supuesto para el renacimiento cuando necesitemos renacer nuevamente así que vibra con su energía de la prosperidad porque te va a ayudar a florecer a endulzar a restaurar a llamar a atraer la palabra de caléndula es el empoderamiento Así que siempre puedes utilizar también la caléndula como un aceite de masajes para cuando necesitas cicatrizar tu piel, para quemaduras de sol o algunas eczemas. Realmente, eh, yo no sé si, yo estoy súper agradecida con todos ustedes, no sé cómo estoy con el tiempo. Muchísimas gracias, quiero agradecer a Ana María Cantoral Benavides, muchísimas gracias a Vilma Palma desde Colombia, Graciela Ortigoso que también está presente muchísimas gracias y silvia bañarelo que están participando en el facebook muchísimas gracias a todos ustedes no sé si tienen alguna consulta o alguna pregunta que quisieran hacer hasta que mandan corazoncitos Sí, efectivamente, pues hay un tiempo de retorno para que las personas si desean hacer alguna pregunta en estos minutos que nos queda, encantada de poder absolverles. Gracias. Bueno, a Cori, Mónica Orozco, muchísimas gracias. Ella me está mandando saludos por el Facebook. Muchísimas gracias, Mónica porque ella fue quien hizo el enlace para poder estar presente. Bueno, estamos ahora con el profesor José Gregorio Agüero. Muchísimas gracias, profesor. Pamela, estuve escuchando y disfruté mucho la aromaterapia vista de otra manera. En mis 25 años como numerólogo he podido eh, aprender, disfrutar y vivir muchísimas cosas en el camino de la vida. Pero ver esa visión de la aromaterapia con la comunidad eh, andina, es algo totalmente diferente y estamos aprendiendo. Como lo dije, estos eventos son un aprendizaje, una escuela, tanto para ti como para mí, para todas las personas que nos ven dentro de nuestra fanpage, que ya llegamos a 11,144 personas allí compartiendo y disfrutando de estos eventos que hacemos de manera mensual. Pamela, me gustaría invitarte para el evento de Estados Unidos, te voy a tener presente allí. Voy a hablar con Cori para hacerme la comunicación contigo, o te, me comunico de manera directa. Realmente hay que valorar al, a, a las personas que valor tienen para seguir a, adelante. Todas las personas tenemos valor acá, pero hay que destacar informaciones interesantes y ayudarlas a expandir por el mundo entero. Te doy las Gracias. Camila, muchísimas gracias sí José yo quiero aprovechar el momento para contarte que acabo de escribir un libro que se llama aromunai aromaterapia andina bueno aromaterapia desde el enfoque andino aquí te lo presento este es el nuevo libro que acabo de lanzar que se llama aromunai y que lo pueden encontrar en Amazon para todas las personas de todos los países que te están viendo pueden comprarlo ahí ya sea en ebook o como en libro físico, para, que, para las personas que están interesadas en seguir creciendo en este mundo. Y realmente estos e, e, eventos que tú estás organizando, el, el, el, el objetivo es el crecimiento espiritual. Nuestra tarea es ser cada vez mejores personas. Entonces, Así, eh, entonces el maestro César, me dice esta palabra, en la caravana de amor, porque nosotros vamos en una caravana de amor todos los meses, ya finaliza el evento el día domingo, ya el día lunes vuelvo otra vez a mis andanzas telefónicas y contactar a los ponentes, contactar al país, a los, a los anfitriones de ese país, y de esa manera lograr materializar con Carolina, también, y todo el equipo de trabajo, todo lo que es el diseño, los flyers, para poder llegar. Eh, y eh, para mí, es simplemente entregar amor de parte de ustedes y de mi parte también como creador y organizador de estos eventos. Así es. Y tener mucha fe, mucha fe, profesor. Realmente lo que, nosotros, lo que nosotros podemos dar es muchas herramientas para que puedan abrir el camino. Pero la fe, la prosperidad divina, el enfoque divino, realmente es solamente lo que nos va a dar esa fuerza para seguir avanzando en todo momento, porque somos humanos y todos tenemos algunas situaciones que pueden ser difíciles. Y en estos momentos de la pandemia que hemos ido pasando, que hemos tenido tantas personas que se han ido, personas cercanas o personas amigas, todos hemos conocido a alguien. Pues son momentos en que realmente tenemos que reforzar la fe. A mí claro que sí. Eh... Pamela hace dos años aproximadamente se me entrega esta misión directamente por la Pachamama. Me mandó a buscar y fue al lugar donde me mandó a buscar y de allí estamos tejiendo los hilos de la madre en el mundo. Y a veces llega un momento donde no sé por dónde caminar. Y de repente aparecen las cosas, aquí están, de la nada. Y eso es el trabajo maravilloso que estamos haciendo en este momento. Porque todos no lo sabemos. A veces esperamos las señales. Las señales llegan y aquí están las señales. Y eso es lo más importante. Y eso es, profesor, el mensaje de parte mío. Esa señal, eso que se llama intuición, síganlo, síganlo. A veces no lo piensen, porque cuando piensan, se les meten los miedos, los temores. Miren dónde está el profesor ahorita. Si hubiera comenzado a decir no, o me hubiera reunido con personas que lejos de, de decirme sí, abre los caminos, sigue, pues no estuviéramos todos acá. Entonces, nuevamente, el ejemplo de realmente de seguir la intuición, de tener esa conexión con la divinidad y ese enraimiento con, con todo lo que es en la Pachamama, es el trabajo del profesor José Gregorio Agüero organizando este encuentro espiritual iberoamericano y realmente bendiciones por todo el gran trabajo que está haciendo. Porque todas las personas que lo están escuchando, yo estoy segura que si hoy día fue la primera vez que participaron, pues cada uno de ellos se va a ir con un mayor conocimiento o un mayor crecimiento espiritual. Porque lo espiritual realmente es lo único que nos puede mover, no es lo material. Así porque es. mientras ustedes sigan sus sueños lo demás cae por añadidura así es Pamela Pamela, cuando decidí Perú no tenía nadie para Perú me senté en la silla, me tomé un rico café y dije bueno vamos a buscar Perú ahora corresponde Perú y a los dos días me llaman a María, mi amiga que estaba en Venezuela de repente se mudó a Perú con su esposo Johnny, un gran amigo tiene un gran trabajo allá me llama y me dice José, ahora estoy en Perú y dije, ella es la persona. Cuando le digo, vamos a hacer el evento juntos, yo me dice, ¿cómo lo hago si no tengo muchas personas conocidas? Llamó a Cori, a Mónica, y aquí hemos ya realizado el evento. Por eso que cuando las cosas llegan, las sentimos, yo sigo lo que siento. Y por eso estoy acá, ya con el decimoquinto evento, sintiéndolo de corazón a corazón. Quiero darte las gracias, Juanmela, ahora sí, por tu participación, tus redes sociales dónde te puedo conseguir, dónde te puedo ubicar para ese libro. Me gustaría ese libro para tenerlo en mi biblioteca ah, de consulta. Bueno, nuevamente el libro de Aromunai, bueno, está saliendo al revés ahorita, que es la aromaterapia en la cosmovisión andina, lo pueden conseguir en Amazon, como le estaba comentando, tanto en ebook como en libro físico y a mí me pueden encontrar como Pamela Ruiz, aromaterapia. Eh, tenemos el Instituto de Aromaterapia, tenemos la Aromatía de Esencias y Aromas. Y por supuesto tenemos un canal YouTube de Pamela Ruiz, donde siempre estamos subiendo contenidos. Maravilloso. Pamela, ya, ya voy a buscar el libro. Y cuando llegue a Gracias. Perú, para que me lo firmes. Te envío Gracias. un muy amable para ti. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con mucho más del encuentro Iberoamericano Perú 2021. Un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias Marita por haberme ayudado. Gracias. Hasta luego. Nos vemos.